Hola, buenos días, soy un taxi de aquí de Santa Cruz de La Palma, eh, que por circunstancias de, de la suerte llevo bastantes años haciendo un servicio al observatorio aquí en la isla y, y creo que el TMT debería ser instalado aquí porque eh, es una gran oportunidad para, para la mejora de la economía en la isla, en Canarias en general, y sería un gran paso para la ciencia a, a, a lo que es a nivel nacional. Así que... ...no hay mucho más que añadir".